sabana tierra que hace sudar y querer parada y con tanto rumbo con tanta agua y muerta de sed buenas tardes a Venezuela todos, aquí estamos por los caminos de Varina las sabanas de Varina con Luis aquí, como está Luis? de Varina, no? de Barquisimeto, el predio escalona de Varina ah, este de Carache se vino de la montaña para acá bueno, aquí estamos, Elías Agua, el vicepresidente. Allí está también el ministro Menéndez, está por allá. Y los trabajadores de esta unidad de propiedad social, Maizanta se llama. Por aquí mismo está Santa Inés. Sabanas de Santa Inés, decía Florentino, cuando cantó con el diablo aquí. ¿No? Selvas de Santa Inés, montañas de Santa Inés por los ayes que te cruzan, sabana, sabana, tierra, que hace sudar y querer. Bueno, aquí estamos, aquí en Santa Inés, y ahora brota el socialismo en esta tierra. Les informo a los venezolanos y venezolanas. Esta es una unidad de propiedad social, es decir, socialista. Propiedad social, era una propiedad privada, era un latifundio, hasta hace muy pocos años. Estamos aquí en el estado Barina.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 la cerca, los caminos, electrificación, lagunas, canales, pozos, infraestructura para los trabajadores como Luis, sistema de riego, canalización, en fin, ah bueno, ciencia y tecnología, eh, eh, hemos estado limpiando, ¿cómo se dice, el rebaño, estábamos saneándolo, 4.700 hectáreas, de las cuales de las 3.100 hectáreas están siendo utilizadas para la producción agropecuaria porque tenemos mil y tantas hectáreas que son bosques, vean, vean ustedes allá, esto eran las selvas de Santa Inés, eran una verdadera selva, bosques naturales, caños, ríos, esto hay que cuidarlo, protegerlo, y tenemos unas 500 hectáreas que estamos utilizando ahora por primera vez para la siembra, agricultura vegetal, es decir... Maíz, arroz, vamos a cosechar arroz, es la cosecha temprana de arroz en las sabanas de Santa Inés. También un buen girasol, sembramos por aquí y produjimos girasol, sorgo, yuca, plátano, maíz, ¿eh? bueno, de todo, forestal. Entonces, esta es una tierra bendita por la mano de Dios. Gracias a Dios que nos ha dado esta tierra a los venezolanos. Nosotros tenemos en Venezuela cerca de 100 millones de hectáreas todo el territorio, tierra firme. Y de esas 100 millones de hectáreas, Elías, aproximadamente, unas casi 4 millones son eh, ideales para la agricultura vegetal. De esas casi 4 millones. ¿no? Luego tenemos... 12 millones, estoy redondeando, de, de menor calidad, pero que son todavía muy buenas para la agricultura vegetal y ganadería, pastos y forrajes, potreros, etc. Y luego tenemos 27 millones de hectáreas de aún menor calidad, pero buenas para pastos, forrajes y forestales, es decir, para ganadería y forestales, esa es la gran visión estratégica, nosotros hemos venido incrementando la superficie de siembra desde 1998 desde 1998 que era de cerca de 1.7 millones de hectáreas, redondeando pongan cuidado la, la matemática eh panegro ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué haces tú por ahí? Cuidado con una culebra, viejo Cerca de 1.7 millones de hectáreas de superficie cultivada. De ahí pasamos, de ahí pasamos, de 1.7 a 2.8, donde estamos actualmente. Un crecimiento de más del 50%, Elías. ¿Verdad? Cerca del 50%. Es decir, en estos 10 años, pues redondeando, hemos duplicado la superficie sembrada en Venezuela y ahora en los próximos seis años debemos llegar a cuatro, 4 4.1 millones de hectáreas eh, sembradas otro salto adelante esto es rumbo a la independencia alimentaria la soberanía alimentaria algún comentario señor vicepresidente y ministro de agricultura y tierra Elías lanzamos la gran misión agro -Venezuela, que tiene por objetivo duplicar esa inversión agrícola más que duplicar ¿cómo están muchachos? allá están los llaneros, carajo este es el ganado nicaragüense ganado de Nicaragua Daniel Ortega del pueblo de Nicaragua se ha, se ha comportado bien ese ganado aquí ¿no? 12 litros por animal y no tabulado, ¿no? En el potrero, imagínate tú, de los mejores, de la mejor ganadería de este continente, la de Nicaragua, y la estamos trayendo para acá. Y este búfalo que hemos estado trayendo también, búfalo de Brasil. De Brasil se adapta muy bien a este clima. ¿Cuántos litros de leche da una búfala de estas? Aquí vamos a la izquierda, ¿no? A parar aquí un segundo, vamos a parar un segundo aquí, ponemos neutro, aquí estamos en neutro, ¿verdad Luis? Para enfocar desde aquí lo siguiente, aquí tenemos el rebaño bufalino, parte del rebaño, aquí nosotros es bueno decirlo, yo no sé dónde está la cámara, no, pero supongo yo que nos están enfocando, nos están enfocando los búfalos, ¿no? no, no ven, ¿por qué no manda a buscar una pantallita que siempre es bueno? saber qué está saliendo en la pantalla. ¿no? Nosotros aquí tenemos casi una unidad animal por hectárea ya, ¿verdad? Y, y vamos a sobrepasar esa cifra. ¿no? Tenemos ahorita el mejoramiento de los pastizales, el manejo de los, de los, del ganado, de los, de los potreros, la genética, el saneamiento, la infraestructura. ¿de? Ahora, aquí tenemos nosotros. Eh, más de 4.500 unidades animales o sea Búfalo y búfala ¿Eh? Un rebaño de 4.500 Que vamos a llevarlo a 5.000 de escalona ah. A 5.000 y más Tenemos que sobrepasar el 1 por hectárea La producción de carne aquí en Maizanta Repito, esta es la unidad de propiedad socialista Maizanta Era un latifundio Y esto venía palo abajo Palo abajo estaba abandonado casi totalmente Explotando a los trabajadores Tú entraste Nuevo, ¿no? Tú eres de los nuevos Pero aquí hay gente que tiene ¡Epa, compadre! ¡Epa, Florentino! ¿Dónde está el diablo? Ya lo corrimos de aquí, no hay diablo por aquí Saludos, muchachos ¡Viva Varina! ¡Viva Florentino! ¡Viva Maizanta! Ese es el trabajo El trabajo es la construcción del socialismo la construcción del socialismo ¿eh? entonces tenemos ese, ese rebaño que lo estamos incrementando y en estas tierras de varina sobre todo hacia allá está el sur, hacia allá está la pure tierras muy buenas ¿eh? porque el búfalo necesita mucha agua de todos modos vamos a hablar primero Elía, veníamos hablando del búfalo los rebaños, la ganadería la producción nacional cómo la hemos venido incrementando la superficie bajo siembra. Aquí, yo estoy seguro que aquí nunca se sembró arroz Nunca, esto era, esto era ganadería extensiva No había ni potrero, no había buen pasto Ganadería enferma, ¿Verdad? Ahora estamos saneando todo, sembrando Pero además hemos reservado varios centenares de hectáreas Como ya lo dijimos, para la siembra de cereales Porque ese es uno de los objetivos de corto plazo, día. Venezuela tiene que autoabastecerse en cereales en el arroz ya casi lo vamos logrando, con algunos altibajos. Incluso llegamos, hemos llegado a exportar arroz, maíz blanco, el maíz, el, el sorgo, ¿verdad? En los cereales también las leguminosas, el girasol, el ajonjolí. En todo eso Venezuela tiene que, la soya, tiene que tenemos como auto abastecernos. Aquí a la izquierda, muchachos, a las cámaras, por favor... Vemos esta esplanada, una cámara que esté un poquito alta, ¿eh? que esté un poquito alta para que enfoque esta siembras del arroz. ¿Cuántas hectáreas, Escalona? Vámonos al arroz, vamos a, vamos a comenzar la cosecha temprana de arroz. Aquí estamos en segunda, ¿verdad? Tremendo tractor bielorruso este, que ya empezamos a producirlos aquí mismito, muy cerca, en la gran fábrica de tractores Benenín. Bueno, vamos a cosechar arroz. La cosecha temprana de arroz está comenzando. Los cereales, la gran riqueza de Venezuela. Señores, ¿cuántas hectáreas de aquí de arroz? 17 hectáreas de arroz, comienza la cosecha. Allá tenemos la cosechadora. ¿De dónde trajimos esa cosechadora? De Brasil. Tenemos que producir aquí también la. ¡Venta, compadre! ¡No te atravieses, gordo! ¡Cuidado! Viejo, ¿Dónde vas a rastre? ¡En Tinaquillo. ¡Venta, ah, compadre! ¡Que fue! ¡Ese es para recoger la ropa! Vamos atrás la polva. Ah. Claro, ella va a avanzar hacia. Ah. Ah. Ok. Dile que arranque, pues. La cequeador va a ir recogiendo el arroz y nosotros vamos a recoger en la polva, a llevarlo al camión ¿dónde está el camión? ¿cuál es el camión del arroz? Ah. ¿me le pego atrás? ¿por el lado de allá? Ah, bueno bueno Lee, algún otro comentario sobre los cereales, el arroz el arroz, hay que recordar, el arroz es un cereal que nos proporciona mucha energía al cuerpo humano, al, los nutrientes. La década que ha pasado hemos incrementado la producción de arroz en un 75% 75% yo recuerdo cuando llegamos al gobierno que teníamos tuvimos que traer arroz hasta en avión no había arroz yo tuve que mandar un avión Hércules a, a hacer un, varios viajes a República Dominicana a comprar un arroz, me acuerdo clarito ¿Por qué? Porque estaba abandonada la agricultura. Bueno, en el Huarico hemos, hemos más que duplicado la producción, ¿verdad? Ahora, aquí estamos creando el distrito agroindustrial del Santo Domingo y tenemos que ampliar el sistema de riego, Elías que ampliar el sistema de riego y no solo, no solo los grandes sistemas de riego sino canales, préstamos, pozos profundos, etcétera. los tractores son buenos ¿eh? la represa de, del Masparro y del Boconó bueno, ahí ya tenemos un plan, el día me lo, me lo trajo para hacer un gran canal del río, del, del embalse del Mazparro, para llegar hasta, hasta más de 20.000 hectáreas, me dijiste. Y el Santo Domingo, el Pagüey, tenemos que hacer sistemas de riego, todos estos ríos. ...que es la semilla también. Ah, me dijiste anoche que es muy buena semilla. Ajá. Bueno, el tiempo, Elías. ¿Eh? Le indicaron a ellos el tiempo, hasta dónde vamos a llegar... de tener el, el, el, la cosechadora, Elías, es que hay que medir el tiempo, porque tenemos que ir al potrero también, ¿no? Queríamos comenzar como estamos comenzando la cosecha temprana de este cereal maravilloso, que es el arroz, sería bueno tener, manda a buscar un poquito de arroz, en, una, en, una, en una, un pequeño envase, escalona como el tiempo no es mucho necesitamos parar para para hacer el procedimiento ¿no? ah, yo me coloco entonces luis por la izquierda no ah, sí, por la izquierda el tractor y el orrugio. fábrica de cosechadora donde el finaquillo y la fábrica de tractores ya la inauguramos estamos bien ok ahora pongan cuidado que la cosechadora va a llenar la tolva que traemos nosotros en el tractor y luego nosotros nos vamos por aquí damos la vuelta no a llenar el camión allá y así se va trabajando todo el día todo el día cuántas horas diarias ocho horas lo, lo que manda la ley lo que manda la ley y el salario de los trabajadores eh, y, eh, acuérdate que hemos incrementado el salario mínimo este año más el tique de alimentación, la seguridad social tú tienes seguridad social ¿no? estás en el seguro social ajá, muy importante porque antes el, antes el campesino no tenía ni seguro ni nada compadre, y le pagaban era una miseria, Lo, y le siguen explotando muchos latifundistas hay que seguir luchando Elías contra el latifundio mira, mira, qué, qué belleza de arroz ¿No trajeron un poquito de arroz para, para tenerlo aquí en la mano? ¿Ah? Un poquito de arroz. Anda, agarra un poquito ahí, Luis, ten cuidado. Bueno, eh, hablando de las maquinarias, Elías, es importante también la matemática otra vez. Nuestro Dios quedó el mundo con la matemática, dijo, creo que fue Pitágora. La matemática. Cuando llegó la revolución en Venezuela no había ni 50.000 tractores, era, era una cantidad ínfima y además de muy poca tecnología y además concentrada en pocas manos. ¿Eh? Hoy hemos llegado ya a, hemos sobrepasado los 70.000 tractores, ¿no? Y luego la meta para los próximos años es hasta el 2019 llegar hasta 150 mil tractores y eso los vamos a producir aquí en Venezuela, ya tenemos la capacidad instalada para producir 15 mil tractores como este por año, bueno, venirán tractores, los tractores con tecnología bielorrusa eh, tecnología argentina, miren aquí está el arroz aquí está el arroz pero sería bueno buscar una, una vasijita, alguien que vaya sacándolo de aquí, no, para mostrarle el arroz, el arroz, el arroz ya el grano, el arroz, eh, el arroz, el arroz. Una vez alguien me hablaba del oro, el oro blanco, el oro blanco, el arroz. Porque Venezuela va a ser un gran productor de arroz y un exportador de arroz. Pero no solo el arroz para, para, para como el consumo en la mesa. No, los derivados del arroz. Háblame, escalona, de los derivados del arroz. Mira, el oro blanco. A ver ¿Ya estamos listos? Todavía está vaciando Ajá. Ustedes me avisan para yo arrancar Porque yo para arrancar estoy mandado a hacer ¿Ah? <risa> Toma Luis ah, El arroz Además del arroz de mesa, ¿verdad? Sí. No, no, pero en forma general Ah, mira, está echando el arroz ahí, ¿ves? Yo digo el arroz en forma general almidón. ¿Cuánto tiempo tardará ahí atrás el, el llenado, el vaciado? El ya estaba ya está, está terminando, ¿no? El arroz, los derivados del arroz el almidón. Harina de arroz, almidón, Ajá. alimento para animales, la chicha, bebidas como la chicha, eh, pasta de arroz, la pasta de arroz. Eh, eh, en vez de estar importando el trigo para la pasta, el espagueti, que llaman? La pasta de arroz. Ahora nosotros, con la tecnología que estamos instalando, ya estamos haciendo pasta de arroz. No traerían pasta de arroz por ahí. Nosotros vamos a convertir a Venezuela, primero, autoabastecernos en cereales y luego exportar, generar un excedente para la exportación de arroz, de maíz, de soya, de soya, bueno, de soya oleaginosas, oleaginosa, cereales y oleaginosas. Por eso es tan importante como la, la revolución socialista avanza recuperando tierras esta tierra, aquí no se producía nada de esto, es, nada. Y, y hay un maizal bien bonito allá atrás, que estamos un poco lejos, ¿no? No, no, no nos da tiempo de llegar. Y estamos sembrando forestales también, el girasol del año pasado. Este año no sembraron girasol. Correcto. Luis, dime si ya estamos listos allá atrás. para vamos a arrancar ya. No, pero eso lo pueden dejar ahí, eso lo pueden dejar ahí. Eso lo pueden dejar ahí. Para nosotros ir a llevar esto al camión. ¿Ya está listo? Cuando esté listo tú me avisas. Es una maravilla. El arroz. El arroz. El arroz. Aquí estaba yo mirando las cifras. Las cifras, ¿no? Porque hay que... Tenemos que tener claro, debemos tener claro de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. ¿Estamos listos? Bueno, ahora nos vamos... Segunda, ¿no? Vamos a llevar el arroz. ¿Cuánto, ¿Cuántos kilos echaron ahí? ¿Cuántos kilos recogimos? Más o menos. Agárrate, agárrate, Luis. Aquí vamos a la derecha, ¿no? Luis. Siéntate, Luis. ¿Cuál es la mejor salida por aquí? Por aquí mismo salimos. para comenzar a exportar maquinaria Centroamérica, el Caribe, Mercosur, el norte de Brasil y otras partes ¿Qué otros comentarios Elías? venir por aquí con más frecuencia a inspeccionar a hablar con los trabajadores con los gerentes, todos los trabajadores ¿Eh? ahora la gran estrategia pues la independencia nacional ahí ves, viene un palo de agua ¿ves? por eso que yo te dije que apuráramos a mediodía porque en la tarde está lloviendo aquí estamos en pleno invierno ahora vamos a pararnos ¿aquel es el camión? ah bueno, me le paro al lado derecho Correcto. Ahora, fíjate lo siguiente: la producción de alimentos, vamos a hablar de manera global, porque tenemos que ir rumbo a la independencia alimentaria. La producción de alimentos en Venezuela, desde que llegó la revolución, se ha venido incrementando sostenidamente. Claro, también se ha incrementado mucho el consumo como producto de las políticas sociales de la revolución. Pero la producción de alimentos, medidos en millones de toneladas, ¿verdad? En millones de toneladas, viene, viene, actualmente estamos, en, déjame recordar la cifra, en cerca de, cerca de 29 millones de toneladas, este 2012. Ajá, ahí vamos. 29 millones de toneladas, Elías. Este año es la meta, ¿no? Ya va, ya va. Dale, dale, dale. Dale. 29 millones de toneladas. Ahora, cuando llegó la revolución al gobierno, ahora sí, le damos. Nosotros teníamos eh, que 17 17 millones de toneladas Millones de toneladas verdad, De alimentos Tanto agrícola como Agrícola vegetal Pecuario y pesquero ¿Ve? ¿Eh? ¿Eh? Estamos en 17 millones Cuidado con la cámara, compadre Estamos ahora en 29 Ahora, para el 2019 ¿eh? Vamos a revisar la cifra Ajá, nos paramos 2019 Déjame decirte la, la cifra. Vamos. De 29, donde estamos? ¿Verdad? A... 47, si mal no recuerdo. Perdón, 42. No, bueno, si es 47, mejor. <risa> 42 millones de toneladas de alimento vegetal, animal. Ahí está el neutro, ¿verdad? No, el neutro ahí. Ajá. Listo, correcto Luis, ¿Ve? entonces es alimento Luis, mira el alimento, lo que ustedes hacen es maravilla, pero esto es el alimento para el pueblo, la tierra, por eso es que hay que seguir rescatando las tierras, este es un ejemplo, pues. hay que repetirlo, aquí no se sembraba nada, pero ni una mate de maíz, mira estas hectáreas de arroz, tremendo arroz, es tan bueno que lo vamos a usar para semillas, porque es tremendo arroz, hectáreas, ¿Eh? 17 aquí, hectáreas, y allá en la Marqueseña, lo que era latifundio, la eh, me dijiste que tienen 100 hectáreas de arroz, sí. muy bueno también, o un maíz del mejor, ese maíz va muy bueno, el girasol viene ahora, ¿verdad?, sí. correcto, alimento, para nosotros autoabastecernos y no tener que estar importando tanto alimento, lo mismo pasa con la carne y la leche, bueno, vamos para allá, vamos, vamos a ver, el... Luis, te dejo el tractor. Para que ustedes sigan trabajando el arroz. Yo voy ahora a ver el rebaño de las búfalas y el ganado. ¿Ok? Bueno, Luis, ¿cuántos hijos tienes ya? Uno. ¿Y la mujer? ¿Viven en Barina? Sí, barinita. ¿dónde en Barinita. ¿En ¿Dónde viven? En la Barinesa. ¿La Barinesa? ¿Ya compraron casa? ¿Viven alquilados? Hay que hacer un plan de vivienda. El proyecto de vivienda caroní. Pero eso no ha arrancado todavía, para que vivan cerca, además con casa propia. Bueno, y si aquí se pudiera apartar unas hectáreas también, a lo mejor al frente de la carretera se hace una, una pequeña ciudadela agrícola, que ellos vivan. Pero bueno, está preseleccionado Caroní. ¿Para hacer cuántas viviendas? se van a hacer ahorita 3.000 viviendas. 3.000 viviendas, sí. pero no han comenzado. Están ahorita haciendo todo lo que es el recranteo. Bueno, Luis, nos vamos. Dale un saludo a tu mujer, a tu hijo y a todos los trabajadores de Florentino, de Maizanta. ¿Ah? No trabaja la mujer tuya. ¿Y qué profesión tiene? Así. ¿Ah, Dame los datos, por favor, con Elías. Ahorita vamos necesitamos maestras, maestras y maestros, para ampliar los planes de Simoncito, lo que es preescolar hay que seguir incrementando la matrícula de preescolar y nuevas escuelas pues. así que nos hace falta el trabajo de tu esposa para enseñar a los niños dame los datos con Elías para ver cómo la ubicamos en Marinita por allá o por aquí cerca cuando se muden para acá en Marina o por aquí cerca en alguna escuela lo importante es ubicarla bueno, vámonos, te, qued te queda en neutro, ¿no? métele el freno a mano está aquí, ¿no? Está el freno a mano, correcto, ahora nos vamos Elías Vamos a ver el ganado. Bueno. Ya echamos todo el arroz ahí. Ya echamos todo el arroz. Todavía, todavía está chorreando el arroz. Yo quería tener un poquito de arroz. No, ¿Qué, qué chicos. Un poquito de arroz en la mano. Vamos a caminar. Bueno. Elías, vamos, vamos, que seguimos en. Transmitiendo, mira qué tierra tan buena, mira compadre Esta es tierra de la mejor del mundo Piedemonte, allá están, los, mira las montañas andinas compadre, enfócame allá, mira ¿Tú ves las montañas allá? Allá están las montañas de los Andes, por allá se ve el pico Bolívar Cuando yo era pequeño mi abuela me decía Huguito, mire para allá arriba las montañas Allá se ve el pico Bolívar, ella decía era el pico de Bolívar El pico de Bolívar, el pico de Bolívar. <risa> decía mi abuela Rosa Huguito, mire para allá, porque Sabaneta queda aquí Pasando ese caño está Sabaneta, el caño de raya. Allá está Barinas, la capital, y allá está Mérida, arriba. Así que uno de niño, yo tenía esta vista, ¿ves? De niño, en Sabaneta. El llano y allá la montaña azul lejos. Y ella me decía, allá se ve el pico de Bolívar. Y es verdad, se ve el pico de Bolívar. ¿Tú no eres Madeleine? ¿Qué haces tú con ese cañón? ¿Ah? Bueno, Madeleine. Adán, el gobernador. Chávez Frida, Chávez. Llegó por ¿Qué? fin Izarra. ¿Cómo está, está? Andrés? Está recordando el bueno. de la abuela. Ajá, te acuerdas. Mira el palo de agua que viene por allá por Libertad ya de Varina. Ya, hay, lloviendo ya. Está lloviendo en Libertad de Varina. Los llaneros. Teresita, ven acá. Los llaneros nos paramos aquí. Decía Romolo Gallego que el llanero siempre está en el centro de un gran círculo. ¿Sí? ¿Tú no ves, pues? Un gran círculo. ¿Ves? Entonces uno, uno se para en la sabana. Y ya sabes, allá está Sabaneta. Está lloviendo en libertad. Mira, acá la lluvia? Mérida. Viene para acá, mira el viento, mira, está soplando para acá. ¿Eh? Dentro de poco estamos aquí en un palo de agua. ¿Sí? Ay, ahí viene en esta dirección. Bueno, ahora tenemos aquí, este es un samán. ¿Tú sabes, Teresita qué, qué, qué, qué pájaros anidan ahí? En esos, esos nidos largos así. El arrendajo. Nosotros de niños salíamos a buscar arrendajo. pa' compadre! ¿Dónde se lleva el ganado, viejo? No te lo, no lo lleve, Muchacho, epa, ¿eh? viejo. ¿No ha visto al diablo por ahí? No, nada. ¿Y el diablo? ¿Y qué hizo el diablo? Lo corrió Florentino. <risas> si es que se habla. Lo corrió Florentino. Tú eres Florentino. Tú eres Florentino. Somos, somos Florentinos. ¿Tú de dónde eres? ¡Epa, compadre! ¡Qué bien, bien, bien, bien. ¡Buen caballo, compadre! ¡Qué buen caballo va montando el caporal! Caballo? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿De dónde son ustedes? ¿Tú de dónde eres? ¿Cómo ¡Epa, ¿Cómo están ustedes? A buena caballería, chicos. Sí. Epa, ¿y tú tienes cuánto tiempo trabajando aquí? Tengo 25 años. Aquí en, aquí en este sitio. Está, y, y tú también. Sí. Buenas tardes, ¿cómo estás, compadre? ¿Cómo ¿Sí? Buena caballada, buena caballada. ¿Cómo se llama este caballo? Se llama Lagunazo. Lagunazo. ¿Y tú de dónde eres? Todo soy igualito, pero vivo aquí en la Caramunca. Guasualito de Periquera, compadre. Viene el palo de agua, mira. Bueno, los felicito, pido un aplauso para los trabajadores de Maizanta. El último hombre a caballo. Bueno, ustedes son los nuevos hombres a caballo. Ah, bueno, saludo a todos. ¿Cómo está la familia? ¿Bien? bien, gracias a Dios. ¿Dónde vives tú? Vivo aquí en Barina, en La Esperanza 2. Yo de San Vicente de Apure. Ah, tú eres apureño. ¿Y tú? Yo estoy aquí de Santa Lucía, mi comandante. Santa Lucía. ¿Y dónde vives? En Santa Lucía. Sí, en Santa Lucía. Me dijeron que las calles de Santa Lucía están muy malas. Sí, sí, están, bien malas están muy malas, ya yo me enteré. Yo, yo me entero por distintas vías de las cosas. Hay que mandar a la fiesta el asfalto, Dan. Elías, fiesta el asfalto para Santa Lucía y estos pueblos de aquí del llano. Eso tiene que estar bien bonito, la carretera está muy buena, pero, pero las calles están un poco descuidadas. Bueno, saludos a todos, compadre, a la familia. ¡Viva los llaneros. La independencia La independencia se hizo al lomo de caballo Mira A lomo de caballo Se hizo la independencia Mira, entonces Ese animal está como enfermo, ¿será? No, está... No Se meten a vos ahí Entonces, fíjate El rebaño de búfalo eh, Solamente aquí en Maizanta En estas cuatro mil y tantas hectáreas En apenas tres años Que tenemos aquí trabajando ...se ha incrementado la producción de carne en pie, de búfalo... ...en más del 100% incorporando la meta de este año, Freddy. Sí, sí, sí. Más del 100% incorporando la meta de este año. Y la producción de leche se ha, se ha incrementado más o menos en la misma proporción. ¿Qué nos dice, Escalona? Bueno, sí, presidente, ya nosotros estamos aquí desde el 2010... ...hemos mejorado genéticamente este rebaño. Como usted lo, lo ha dicho, hemos incrementado sustancialmente la producción de leche... Y la, la producción de carne. Para el año que viene esa producción de carne se va a incrementar más, presidente, porque estamos construyendo... Vamos a caminar. ...construyendo aquí un fin lock. el agua? Un feedlock que nos ah, va... vi que estamos construyendo ahí sí, una sí, serie de... Esos son corrales de engordes y vamos a... En tres meses, cada tres meses vamos a sacar 300 búfalos para matadero ahí, presidente. O sea que vamos a incrementar casi un... Fíjate, fíjate, Escalona. Además de la producción de la carne, de la carne, que es bueno, es... Eh, repito, esto es propiedad social, propiedad social de ¿eh? nuevas relaciones de trabajo, nuevas relaciones de producción. Freddy, aquí ya tenemos listo el plan. ¿Dónde está el mapa de varina por ahí? Un mapa de varina. Aquí pudiéramos... Aquí, aquí está más o menos completo. Sí, más o menos se ve aquí. Un marcador de punta gruesa, por favor aquí está el general Noguera venga general Noguera el comandante de la guarnición de Varina por ahí está el general Canelones también comandante de la región de los Llanos general Canelones que van a Celso de Puerto Nutria allá queda Puerto Nutria estás viendo allá allá donde se levanta aquella aquella, aquella nube la nube clarita esa esto es Puerto Nutria y tú de dónde eres Noguera caraqueño en el Llano ¿viste? llanero fíjate aquí vamos a quedar Canelones porque esto tiene mucho que ver con la fuerza armada también es la independencia nacional, somos libres, pero ahora tenemos que, como dijo Bolívar, la independencia es la puerta abierta, los portones abiertos, Teresita, que nos permiten progresivamente ir adquiriendo todos los demás bienes para la patria. O como diría Simón Rodríguez, ya se hizo la revolución política, dijo el viejo Simón, pero si quieren los venezolanos que esa revolución política sirva para algo, ahora hagan la revolución económica. Y comiéncenla por los campos, decía él, y después por las industrias, las ciudades. Bueno, fíjate, Elías, Adán el gobernador, comandante guarnición, comandante región, eh, Escalona, que está al frente de Florentino, todo lo que es la, el centro técnico florentino y la empresa Santos Luzardo. Correcto. Fíjate, aquí estamos nosotros, cámara. Ajá, Correcto. Esta es la capital, Barina. Que está allá detrás de aquella matica, mira, allá, allá se ve. Correcto, Barina. Aquí viene el río Santo Domingo, lo voy a pintar en rojo, aunque los ríos se pintan de azul en el mapa, pero bueno, por aquí viene el Santo Domingo, ¿eh? aquí viene el Santo Domingo y le cae al Apure aquí, este es el río Apure, allá va el Apure, lo oyes Elías, como... óyelo, óyelo, oye? óyelo como ruge, oye... yo oigo el Arauca, allá, uno, uno carga la sabana por vibrando, el Arauca a ah, mundo, a mundo, aquí va el Arauca, mira, este es el Arauca, aquí está el Orza. Ahora, esta es una sola gran región que ahora la estamos, tenemos que unirla, unirla. Aquí va el Santo Domingo y por aquí viene el río Paguay, mira, este es el Paguay que baja de las montañas y se une, le cae al Santo Domingo por aquí y ambos le caen al Apure. Bueno, aquí, Elías, entre ya, allá se ve la, la, la, el comienzo de la montaña, el pie de monte, yo voy a rayarlo así. ¿No hay un lápiz negro por ahí? Por favor. Ajá. Entonces, más o menos así, pero ahora habrá que ver las coordenadas exactas y en los mapas de otra escala. Pero el distrito motor de desarrollo, yo me imagino uno por aquí, ¿ves? que agarre parte de Portuguesa. Aquí está el estado Portuguesa. Este es el río Boconó. Aquí va el Boconó. ¿Eh? Y va varios municipios incluyendo el Piedemonte. Aquí está Florentino, ¿verdad? Aquí está Maizanta, por acá. Santa, donde estamos, pudiera, más abajo, puede ser el límite sur, ¿sí? incluir el central azucarero Zamora que está por acá, el, el gran central azucarero Zamora. E, entonces, esta gran área, ¿de cuántos kilómetros cuadrados habrá allí más o menos? Yo creo que habrá como unos 2.000 a 3.000 kilómetros cuadrados. Si fueran 3.000 kilómetros cuadrados, esto sería igual, ¿no? Un kilómetro cuadrado es igual a 100 hectáreas, ¿verdad?, entonces, 3.000 son, 3.000 kilómetros ¿eh? cuadrados, 300.000 hectáreas. 300.000 hectáreas. 300.000 hectáreas. La mayor parte de ellas, pero de lo mejor para la agricultura vegetal, ¿no? la agricultura también forestal y la agricultura eh, ganadera. Café, cacao, ganadería. Bueno, hay que recordar lo siguiente. La, la pesca, tanto en los ríos como la piscicultura. Vamos a recordar solo lo siguiente. Lo siguiente, que se mencionan los generales? Ajá. Vamos. Hay que recordar lo siguiente, la geopolítica. Miren, toda la producción, la cámara que está enfocando aquí, ¿dónde está? ¿Te la llevaron? Compadre, estoy explicando en el mapa, ¿ves? Entonces es importante tener algo aquí para enfocar el mapa. Miren, hay que recordar la historia la historia eh, eh, es hoy sobre el territorio aquí está el territorio, el mismo territorio y unos acontecimientos que vienen rodando por aquí en este territorio eh, en, en como un círculo que va y vuelve, ¿no? que va y viene desde eh, de siglos pues. hace apenas 300 años apenas, 200 años mira, la producción de café por aquí del pie de monte andino de varinas y de portuguesa y de lara ¿no? café, cacao ganadería, cuero de res ¿por dónde se comerciaba? ¿Eh? por aquí por los ríos, por el Santo Domingo eh, Toruno era un puerto ahí llegaban los barcos de Chapaleta ¿eh? el Apure Puerto Nutria donde tú naciste era un puerto internacional era un puerto internacional y luego Ciudad Bolívar y luego el Atlántico ¿eh? es decir, esta es una de las zonas más ricas de mayor potencial agropecuario que hay en el país, entonces por eso aquí hay que, vamos a decretar pronto Elías, en pocos días eh, un distrito motor agropecuario y también turístico, pero el, el epicentro de, de, del productivo, el motor o los motores fundamentales, es la producción agropecuaria bueno, aquí hay un ejemplo gracias muchachos, aquí hay un ejemplo de la, esto se produce aquí en Florentino, Correcto. <ríe> mira Maizanta, aquí en Maizanta mejor dicho, este es queso blanco de búfala hay una mezcla, búfalo con, con vacuno Explícanos pues, sí, explícanos sí. Este, Oye, aquí. huele sabrosísimo no, no hay mejor queso en el mundo que el de Maizanta ¿Ah? Compite con el Zuliano y con el guayanés. A ver, sí, explícanos este es una mezcla, más o menos un 60% de ganado vacuno y 40% de ganado bufalino eso claro. le da una consistencia mejor, un sabor mejor. Mm. Y entonces, como nosotros tenemos aquí las, do, las dos Oye, ganaderías... Yo, yo no he probado ese queso mezclado entre búfala y vaca. No, ya le vamos a hacer no, vamos aquí. a probarlo para el almuerzo, Lía. Claro. ¿Eh? ¿En cuánto vale esto para comprarte? No, eso está regulado a 42 olivares. 42 olivares. Adán, 42 olivares para el almuerzo ahora el que kilo. tenemos. A, págale aquí 40, 42 olivares. Sí. El, el, el kilo, el kilo. Eso tiene varios kilos. Sí. Ajá, y este queso sí. amarillo, ¿eh? sí. ¿Eh? Mira, queso amarillo. ¿Tú? ¿De dónde eres tú, compadre? Argentino. Argentino, argentino. ¿Y qué haces aquí? Soy con Joe Santana Vente, lo Ah, tú eres productor de cine, de televisión. Mira, este queso es mejor que el argentino. ¿Qué crees tú? Compite con el argentino. Compite con el argentino. Compite con el argentino. <risa> queso mozzarella, ¿eh? Queso mozzarella. Bueno, producción. Hay que decir que hace tres años aquí no se hacía nada de esto. La producción de leche, por ahí yo tengo la cifra, se ha casi duplicado. sí sí ¿Eh? Explícanos, danos la cifra. Eh, eh, aquí en, a nivel nacional ya de 1.500.000 ya la estamos casi en 3 millones de litros, 3, 3 millardos de litros. Aquí nosotros hemos duplicado, nosotros hemos, en el tenemos un ganado nicaragüense que no existía aquí, no estaba aquí, y ya se está produciendo diario 700 litros más el ganó Bufalino que está produciendo 700, son 1.400. Hemos duplicado bueno, casi más de un 50% la producción. Y vamos a continuar duplicando, triplicando, cuadruplicando en los próximos años, manteniendo abiertas las puertas de la independencia, independencia porque a nosotros nos habían impuesto durante 100 años y más el modelo monoproductor petrolero. Venezuela tenía que producir petróleo, petróleo y solo petróleo. Y estas millones de hectáreas abandonadas, Ahora las recuperamos y aquí estamos produciendo leche, carne, arroz, maíz, yuca, plátano, alimentos para el pueblo. Vamos rumbo a la soberanía alimentaria. Bueno, tenemos que irnos, vamos a caminar por aquí. A ver qué rumbo llevamos. Como, como el, por aquí nos vamos, por este camino. ¿Eh? Por este camino nos vamos. Rumbo a Varina. Rumbo a Varina. Mal hay un buen caballo, chicos, para pa picar por aquí, Adán. Esto parece una mangue coleo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Una mangue, Adán coleaba. Cuando era muchacho, Adán coleaba. el <ríe> sí, señor, Adán coleaba. Era buen coleador, con un caballo de eso. ¡Uh! Adiós, muchachos, compañeros de mi vida. Maquinaria, trabajadores. Ven acá, ven acá los trabajadores del arroz. Trabajadores de Maizanta. Venga pues, apúrense. Juventud, divino tesoro. Muchachos, un abrazo, pues, un abrazo, muchachos. Gracias, gracias, gracias, gracias por su trabajo. Gracias por su trabajo. Gracias por su trabajo, Luis. Muchas gracias. Van a seguir cosechando arroz. ¿De dónde eres tú? De Cañaverales, de de Sosa. Ah, de Sosa eres tú. Vamos a caminar por aquí, chicos. Acompáñenme. Que nos estamos despidiendo porque nos vamos. Ahí viene el palo de agua y tenemos que hacer otras cosas. Ya son las 2 de la tarde. Ah, Gabriel. Gabriel, ¿qué? Barbela. Barbela, ese apellido italiano. No, barbela. ¿Tú eres de dónde, barbela? De calabozo. De calabozo. También tenemos la ganadería esta que no hemos visto. Mira, la nicaragüense. Háblanos, barbela, de la nicaragüense traída. Bueno, por supuesto, de Nicaragua. ¿Qué, qué, qué raza es ese ganado? mestizo de Nicaragua. Eh, nosotros hicimos convenio en el país eh, con, con pequeños productores allá en, en, en Nicaragua y el propio gobierno para traer eh, animales que... ...pudiesen eh, incrementar lo que y es cómo cómo cómo se adaptó ese ganado nicaragüense aquí? nosotros tenemos animales de 12 y 13 litros 12 y 13 y Nosotros cuando llegamos al gobierno... ...el promedio de producción de leche por animal era como... ...como 2 como o 3 litros... Sí. Una, una cosa bajísima... Claro, ganado enfermo, sin tecnología... ...sin genética... Vamos a mirar un ratito aquí... Vamos a, a, a mirar la alimentación... ...el trabajo... ...el trabajo de llano... ¿eh? ganado nicaragüense. ¡Viva Sandino! ¡Viva! ¡Viva Daniel Ortega! ¡Viva! Este es producto del trabajo de quién sabe cuántos años del pueblo de Nicaragua. Es parte del ALBA, ¿ves? La Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América. Nicaragua es uno de los países que tiene mayor cantidad de unidades animales de ganadería por habitante, por hectárea. ¿Eh? ¿Cuántos tienes? ¿Tú sabes? No sabes. Bueno, Uno de los más de los países de mayor densidad, vamos a llamarlo así, de ...animales, de ganadería pues... ...pero no tiene mucha tecnología, ¿ves? Bueno... ...vamos a despedirnos entonces... Elías, ...dónde está Elía, dónde está el gobernador... ...con los trabajadores... ...entonces... Eh, ...vamos a cerrar esta transmisión... ...cuando son las 2 y 15 de la tarde... ...de este día bonito en los llanos de Barinas, ...Santa Inés... ...allá viene el palo de agua... ...sabroso esta tarde... ...en esta sabana, donde ha comenzado a brotar la siembra. La siembra es la independencia, es el socialismo, es la producción de alimentos. Aquí está, aquí está parte, parte, solo un puñito de los millones de puñitos de arroz con el que estamos levantando la producción nacional de alimentos para garantizarle a nuestro pueblo la alimentación integral, una buena alimentación para todo el pueblo venezolano y en poco tiempo estaremos exportando arroz y, y leche, y queso, y carne, y maíz, y, y tractores y maquinaria para otras partes del mundo. Porque Venezuela se va a convertir, con el favor de Diosito lindo, eh, en una potencia en esta parte del mundo. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva! Nos despedimos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Esta fue...